Estamos con Sol Lombardo, jugó recién un partidazo, se ganaba a la Bretaña, se van con un triunfo, ¿cómo están? Eh, la verdad que muy bien, es un gran cierre de versiones, creo que nos sacamos un poco la bronca de, de los partidos anteriores con Holanda, que eh, hoy son muy bien, por ahí el resultado no se ha dado algún pero claramente son superiores, eh, así que nada, muy felices, y se cerró el año Hoy fue un gran año, oh, perdón, fue un gran año Sol para ustedes en el lo que es hockey, para americano, metieron Pro League, subcampeones del mundo. Función. Bueno, y ahora viene Pro y ya empezaron a pensar en lo que se viene, ¿Cómo, ¿cómo te vas a preparar y cómo se van a preparar ustedes para todo lo que se viene? Eh, creo que va a ser un año bastante intenso, sé que tenemos un League ahora en febrero, ya tenemos el Nuevo Cielo y ya a el año, está el Panamericano, que tienen? es el primer paso importante para lo que es todo el proceso olímpico, así que creo que con muy, muy buenas energías y claramente a en el objetivo, que es el primero entrar a París no con puede nuevo ¿Por qué ganar? No? Creo que fuimos totalmente superiores, supimos manejar el partido. Realmente eh, es un equipo que se mete mucho atrás, pero que sufrimos manejar bien, como dije antes, por ahí no tanto se todo el resultado, pero fue muy bien.